Dime si me quieres porque el tiempo de respuesta está mortal Tú me mientes pero tus ojitos siempre dicen la verdad, la verdad, la verdad. Cuando estás conmigo no quieres soltar el tu celular Pero cuando yo te escribo cuatro días Te fuiste, adiós. Te vas, te fuiste. La ciudad se prende en fuego. Porque ¿Sí? sé que ya no estás aquí. Sé que está acabando el juego. Porque entre las llamas soy feliz. Si tienes problemas con el mundo, tomo un turno y otra fiebre. Es una excusa y ese sufrimiento es tan La ciudad se prende en fuego y no puede encontrar la razón. Puede ser mi arte, o tal sea tu indecisión. y tal vez hasta te daré la razón tus palabras son veneno, un remolver para el corazón te vas te fuiste adiós te vas te fuiste la ciudad se prende en fuego porque sé que ya no estás aquí Te está acabando el juego porque entre las llamas soy feliz Si tienes problemas con el mundo toma un turno y yo también Tu pasado es una excusa y ese sufrimiento está problemas con el mundo, toma un turno yo también Tu pasado es una excusa y ese sufrimiento es tan cliché